a la tilde de que esto es una persecución política. No estamos hablando de persecución política, estamos hablando de persecución de los recursos del Estado, donde están. Pero no es, que no, no, no es que lo metan preso y duren dos o tres años, le canten cinco años, al año y medio le ponen un grillete, lo mandan para su casa y sigue disfrutando de mi dinero en casa de campo, en Bávaro, Punta Cana, y hasta puede salir fuera del país en un yate que tiene a andar por las aguas internacionales disfrutando su dinero, sin embargo nos, nos quedamos en que lo metimos preso y ya, y que nosotros eh, gozamos con que se hizo justicia, pero se hizo justicia como con el tipo con todo el dinero del mundo y, y suelto, porque sea así que en este país ningún rico ha cumplido una pena por encima de cinco años en una cárcel, ninguno por encima de cinco años ninguno ha cumplido una pena, así que yo espero que no sea tanta espuma y que le falte un poquito de chocolate como, todo en la, como todos los eventos en la República Dominicana en materia de corrupción, en materia política. Así es que menos revisión, más revisión, menos bulla, pero más acción. Que no se quede en los titulares de los periódicos dominicanos. Así es, lo que hay que hacer es hacer más y hablar menos. Ojalá... Eh... Yo insisto en que tal vez nosotros nos estamos desesperando, adelantándonos a esta situación, pero ciertamente hay que dar señales como las que se dieron en los primeros días, de que hay realmente voluntad de que las cosas sean diferentes. Yo creo que ya es tiempo de que no solamente se den señales, sino que se estén dando pasos firmes para que la sociedad pues, pueda seguir creyendo y pueda seguir alimentando la esperanza eh, que se ha creado en este nuevo gobierno. Eh, mira, Sergio, mi comentario va en función de eh, algunos cambios que se avisoran, verdad, en diversos sectores del gobierno de Luis Abinader y uno de ellos es lo referente a los a la seguridad social, que siendo nosotros, verdad, neófitos en materia de seguridad social, pero sí en su momento queremos pues invitar al, a personas que eh, que pudieran tener mayor conocimiento y darnos algunas explicaciones de cómo se va a desenlazar esta situación. Cuando hablo de la seguridad, de la seguridad social me refiero, por ejemplo, a algunos cambios que tienen que venir. Eh, uno porque van a ser por y por, y otro porque se va a ver en la necesidad. Por ejemplo, en el caso del Seguro Nacional de Salud, que es uno de los seguros que definitivamente eh, me atrevería sin temor a equivocarme que ha sido uno de los seguros que ha venido a cambiar la vida de muchos dominicanos por la, por la forma como se ha manejado esta, esta institución desde, desde su fundación. Desde que se creó el Seguro Nacional de Salud, pues, ha hecho una labor encomiable, de hecho, donde ya casi todos los dominicanos pues, somos parte de ella. Ese es en cuanto al Seguro Nacional de Salud. Pero dentro de los cambios que se avisoran que se van a dar, también está una de las instituciones, por no decir tal vez la más instituciones que ha impactado desde su fundación en lo que es la seguridad social en la República Dominicana y me refiero específicamente a la DIDA, la DIDA que es eh, la dirección de defensa del afiliado a la seguridad social, defensa al afiliado de la seguridad social. ¿Por qué el trabajo ha sido tan, tan interesante? y digno de que haya que quitar el sombrero ante esta institución. Es por lo poco permeado en materia política que ha estado, y parece mentira, permeado en materia política donde convergen diversos sectores, donde está metida también la política, entre ellos el sector sí. empresarial, el sector sindical y el claro, sector no. empresarial. Son esas las tres los tres actores fundamentales que intervienen en, que, en lo que son las decisiones y la fundación de lo que es la vida. Me refiero a entre los cambios, Sergio, amigos televidentes, y es que se visora que la fundadora prácticamente de esta institución que es doña Nércida Marmolejo, donde todos los conocen, una gran carrera sindical, tecnica, mi lista carta cabal que sale del PLD y cuando se funda la vida, pues ella la que lo que responde guiar y coordinar los trabajos de esta mega institución que hay que reconocer esa labor eh, que ha hecho La institución beneficiar. es factor en, en, en el cosa de los servicios porque eh, para, para nadie es un secreto que eh, lo, la grandeza de este de esta institución es con los pocos recursos que recibe lo cómo lo utiliza y cómo eso se ve en el beneficio que, que tiene cada uno de los usuarios. Precisamente, Sergio, por eso hay que resaltar esa labor que ha hecho, por ejemplo, en el caso, y hay que decirlo, doña Nélsida Marmolejo, quien es quien ha coordinado y ha tenido la responsabilidad de coordinar desde su fundación de lo que es hoy día la vida. Me refiero a los cambios, serio. Nelsida Marmolejo, ya fundadora de la DIDA, creo que son unos 19, 18 años que tiene la Dida de creada y Nelcia ha estado al frente ya por un asunto de edad y por un asunto familiar, de salud también, pues eh, tengo la información de que eh, va a tener la necesidad de que, qué sé yo, pensionarse, eh, doña Nelcia, lo que va a traer como consecuencia de que haya que colocar una persona al frente de la Dida que continúe defendiendo, eh, al, sobre todo al trabajador que es el que más se beneficia de la seguridad social en este caso. Entonces, serio, al, al, al tener que colocar otra persona, ahí es cuando viene mi comentario y mi preocupación, que el aspecto político no prime ante esta decisión y que realmente prevalezca lo que es esta decisión, que debe de ser tripartita al momento de tomar la decisión sí. de elegir quién va a dirigir, a coordinar los trabajos de la vida. Reitero, interviene el gobierno, interviene el sector sindical, el sector sindical e intervienen los empresarios. He oído mencionar, ¿verdad?, de que hay así, de, de la, dentro de las propuestas, porque son ternas que se someten y dentro de la terna, pues de esa de eso se elige, eh, se le presenta al gobierno o al presidente esa terna y de ahí debe surgir el próximo director de la vida en caso de que doña Nercia Marmolejo, pues tenga que salir de la vida. Lo importante es que exprime esta decisión que debe ser tripartita y lo más importante es que quien se elija... Sea el sector que pueda realmente representar para que la DIDA pueda seguir siendo siendo la defensora, la defensora de los afiliados a la seguridad social. Y cuando digo defensora, todo el mundo sabe a qué yo me refiero: gobierno, sector empresarial y el sector sindical. Que, Así, no, sea, que no sea un nombramiento por amiguismo. Sino que le dejo eso por de tarea. Olgo nombre, Sergio, por ejemplo, creo que tengo entendido de una joven que apenas tiene, creo que son 33 años, que obedece a un sector que no. lo que menos pudiera hacer es defender eh, a los es, afiliados. Eso es lo que te estoy diciendo. A, a, la de, a la defensa de los afiliados que pertenecen a la seguridad social en este país. Pero y mira, nosotros, nosotros tenemos uno de los gerentes que en la, de la zona y de, de toda... Si se hace un análisis de lo, de lo que es el, el rendimiento y ver... La función real de lo que es la vida en, en, to, en todo su materia, más su preparación, que, que es una historia eh, larga y, un, y, un, y, una, y una presencia de aula y de horas de, de, de estudio mucho superior a, esa, a, a, a muchos de ellos es el representante de nosotros de aquí de, de, de la zona completa que y como tú señalas eso es importante buscar el perfil nosotros claro. o sea, no tenemos por qué ocultarlo no lo tenemos que mencionar de manera obligatoria porque a quien conocemos y sabemos del nivel de la capacidad y la preparación en, en este país y fuera de este país y hay que poner una persona que tenga el perfil, que realmente pueda defender serio los intereses de los afiliados que están en la seguridad social. Y hay que decirlo, por ejemplo, dentro de esos conocedores, dentro de esos expertos, nosotros podemos dar fe y testimonio del trabajo que ha hecho, por ejemplo, nuestro amigo, eh, que lo hemos denominado asesor en materia de seguridad social de este programa, que es nuestro amigo Bernabé Mato, un, un, una persona con maestría... Eh, eh, con, con no, y un que está dentro de grandes universidades está dentro de ese ambiente y gran con, de, desde el 2001 o sea desde el claro, momento que se que oye, se promulga amigo, la ley creo que de los 18 19 años que tiene la vida él tiene creo que 16 sí él está dentro de fue cuando con el, cuando se promulga la ley que es tra... un conocedor conocedor a carta cabal de la seguridad social en este país. Donde existe la seguridad social en cualquier parte del mundo, ahí ha estado él. No, como, es el cierto, palmano, como hay un cambio de gobierno, que, que por desgracia eh, o por cosas llega en el momento que hay un cambio de gobierno, estos el, el, el, el, el cambios que puede haber en la vida, viene, eh, podemos hablar... Nosotros lo decimos por el gran populismo que se arma en los cambios políticos donde eh, por un, un candor y una y una, y una una suposición de una persona pueden poner por el dedo a un individuo que no sepa seguir las normas de esa gran empresa que es la, que es la seguridad social. porque La seguridad social se ha convertido ya en una empresa porque para, que trabaja como una empresa privada con todo el lineamiento, o sea, espero, una empresa pero... que ha sido, que yo... ha sido fructífera y ha sido nombrada por muchos años como exitosa para que no se venga, como tú dices, por ahí, a bachatear el asunto. Yo espero, yo espero que este comentario que estamos haciendo, eh, porque también Llega. así, con ese trabajo, con, ese ardu, con esa ardua labor eh, que ha hecho doña Nelson de Amaro en beneficio de la vida, que ha traído como consecuencia que nosotros y otros, Tengan obligado a tener que resaltar el trabajo de la vida. Yo creo que ella va a contribuir de donde esté y antes de salir a que realmente la vida quede en manos, que le permita seguir consolidando a la vida como una institución